Lo que no dije en el video del mar es que, no explícitamente creo, es que lo que yo veo detrás de todas esas esos chispazos de revelaciones, no es que es, esa cosa que es, que es casi tonta de, ah, todos sabían Cabalá, es, es casi <coughs> conspiratorio ni hablar que, que Sócrates supiera cabalá 400, 500 años antes de que... de Rabbi Shimon Bar eh, muchísimo más todavía tiempo antes de que hubiera libros de cabalá yo lo que veo es detrás de todo eso y lo mismo con Antoine de saint y con tantas otras cosas es que a veces un alma logra preparar a su mente y es bendecida por la circunstancia de modo tal que puede atisbar no solo un patrón, sino a alguna forma en que se deja ver el patrón de todos los patrones eso era